Este jueves ciudadanos atraparon en flagrante delito a un hombre en la calle Salcedo Esquina el Carmen de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Según testigos oculares, este mantiene en zozobra esa zona, dado los constantes robos. Le aplicaron la denominada técnica barrial y puesto a disposición de la Policía Nacional. Que al ser cuestionado niega los hechos. ¿Eh? ¿Y por qué te apresaron entonces? que me un Pero dice que tú estabas robando. ¿Qué? Un de Dice que tú estabas robando, ¿verdad? Un caquito de motor. ¿Un caquito de motor? ¿Qué estabas llevando? Dicen ellos. Dicen ellos. Eso es mentira entonces. ¿Dónde está? ¿Y qué tú haces entonces? ¿A qué tú te dedicas? ¿De dónde tú eres? ¿de ¿Dónde tú eres? De Rabochivo. ¿Cómo tú te llamas? Para NTN.